Cuando ella mexe con a bunda no chó, cuando... Hola melones, ¿cómo estás? Estoy muy muy muy feliz de conseguir para ustedes. Les tengo hoy un invitado muy muy muy especial. Que es Hola amigos de cualquier parte del mundo. Hoy haremos un video super, super, hiper, mega cool. Oh. Espero que se queden hasta el final. Y antes que todo, no al canal. Y a mi canal, que se los dejaremos ahí bajito. Bueno, bebés, este video está inspirado en el tipo de personas en New Cyclic Así que creo que les guste muchísimo, este video está inspirado tanto en como casos reales como de parodia Así que vamos a comenzar con este video Este video no busca ofender o dañar la imagen de las personas representadas, solo es una parodia, se recomienda discreción Tipos de personas en Musical.ly La que solo mueve las manos Esta criatura se queda más quieta que tú frente a tu crush se dice que puede permanecer en la misma presión durante todo el video. Al menos rescatamos. Que muera las manos como si miraras a tu mejor amiga luego de un año. Y si te busca la contribuente porque te llamo borracho. Ahora te quiere, pero mañana vuelve a de daño. Por ese vámonos no llores, deja que yo te enamore. Tipos de personas en musicali. El que se cree gracioso. Esta la o sea, usa pelucas poco naturales, se cree actor de Disney, pero no llega ni la rosa de Guadalupe, usa o hashtag como comedia, aunque normalmente no se ríen de lo que dice, sino de ella misma. ¡Llegó el pavo! de personas en musical y el de la cara flexible esta criatura se destaca por su gran capacidad facial nivel crema pons para hacer los gestos que hizo petro después de las elecciones presidenciales se dice que a pesar de su alto grado de risa que provocan constantemente buscan su dignidad Uy. Tipos de personas en musical y la que solo baila. Esta persona se destaca por mover las caderas más que Shakira en Mundial del 2010. Tiene más flexibilidad que tú escapando de tu madre en plena entrega de boletines. Y por supuesto, mejores bailes que los de tu colegio. De personas en musical y. El que se cree actor. Esta criatura hace más gestos que Gracie no bailando. Se creen los reyes de la drama. Tal vez esperan un casting en Hollywood. Pero no les llega ni el viento de la rosa de Guadalupe. ¿Otro traje? ¿Dónde crees que voy a conseguirlo? No sé, es imposible. Me falta tiempo, así que pídemelo antes de que recupere la razón. ¿Qué? ¿Tú quieres fabricarme un traje? ¡Ay! Pero es duro, nana. Pero acepto. Tipos de personas en musical y El rey de las transiciones. Esta criatura hace también las transiciones. Que parece que se teletransportara más rápido que Goku. A veces, mirar videos de ellos, Te os dejen tipo. Bienvenidos a Juegos Mentales. Tengo suertecita a la cintura, para de esa calentura, en la que me dejo, yo soy vegetariana, pero me como el conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres. Cuando la no show, cuando joga cabunda no show, cuando sa Y bueno, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal de ella. ¿Cómo tanto al chico el petón. Yo en todas nuestras redes sociales donde estamos muy, pero muy, pero muy activos y también mirar el video. También grabamos un video en el canal de él, así que no se les olvide presionar el botón de autodestrucción o también llamar botón de suscripción, así que por favor suscríbanse al canal de él, tanto como el canal no se olviden que Bruno dice... Miau. Así que bye, bye, bye, bye.